Hola gente de YouTube, sí, este, hoy estamos haciendo un nuevo video en la nueva actualización de Codmobile que es ya la temporada 13 y la temporada 8 de modo rap. Y pues bueno, ya hoy es 6 pm de, de, de, de México, no sé si para otros países, pero bueno, ahora es el 21 de diciembre y pues ya salió caso de, de la temporada 13 de Codmobile y pues bueno, ya lo acabé de comprar. Como pueden ver, ya tengo algo. A ah, la mano guarda, esta pantalla de carga que está chida. Y un. Hmm, esta parte gracioso puede ser Captain Price. Bueno, voy a iniciar desde el inicio, se pues, me olvidó empezar a grabar. Pero bueno, de hecho ya me compré este también, este que sale en lotes. Pero bueno, ya es invierno y pues bueno. Estos son nuevos desafíos. Ahora chistado es una de las 45. No estoy ahorrando en ese Antes de ayer salieron en la actualización y pues van a ver a un personaje este que, que está aquí pues, pues no me gusta tanto ese personaje, pero bueno es el de Electrobrancho es un rojo Bueno vamos a poner esta voz Ya este está regalando otra voz Yo tengo todos estos voz Ah, oh, pues está chido? Ya... Es de pechito de No sé No saqué todo. Aquí yo ver cómo se hace el mochila. Ah, no tiene la mochila ahí. Yo creo que sí se ve mejor cómo se hace. No está pues, mal bien. No, se pone esto la que salió en el paso y la voy a poder. Eso sí, ahora sí comiendo. Ya vean, ahora sí, qué lejos. Está chido. Ya me ya sí voy a dejar esto. Ah, sí, ya me están bajando. No ya me bajaron de rangos aquí, que echarle. Pero bueno. Bueno, yo se me lo voy a poner. Ya luego ya también, pero voy a cambiar mis skins o lo que sea. Porque si no he subido video, pero pues bueno. Para mí no me gustan, ¿no? Tanto esta temporada, pero bueno. Hasta un año, chafa. No, la vamos a ver aquí marcado con él y nos van todas estas cosas. Vamos a ver pues, se me Vamos aquí se me la puso. Vamos no, a me la puso. Bien, no, Miren, no nada, está... Mira, ahí hay un bug. Ya no me está poniendo las esquinas. Es que mejor porque no no todavía este, no las he descargado, pero bueno. Vamos a cambiar esto de aquí. Nah, yo se lo voy a poner esta porque a si mí me gustó el bot. Está chido. Pero no sé si tengo un marco de navío. Pero bueno. Es que está es en el otro lado de los pasos de batalla. Me quedo hasta acá donde la versión de aquí Ok. Aquí? es que aquí el de ¿Es pero no me gusta tan chapucero en la corte ¿Sí? ah este lo pues, sí, no que lo está muy colorido no está hasta de alerta esa es ventaja sé o si sea, sí lo voy a comprar pero luego ahorita no vamos a ver el cómic pero en el derecho me gusta más el repas de, de batalla de hecho ni sé qué niveles vamos a ver no sé qué nivel es Vamos esta es la aquí de nivel 12 la cuarta este es de de todo el... ah, vamos a ver vamos a ver vamos a ver si va a ser nivel 50 ¿eh? ahí está ya ven sí. está chido Como que la metieron a cosas pues, ¿sí? Mejor la luz, mírame la diferencia, La luz, a ver busco Ajá, Creo que es nivel 10, ¿no? No sé sí. eh, Ah, aquí está viendo, No Esta ¿Sí es bien, nada más esta muy... Está chido Está chida esa arma ah, Vamos a ver Ah, está la nueva arma esta. La keeper Esta se parece a la mano guard con la DRH Pero bueno no con el mejor, pues se la mochila Por favor, me sigo mirando esta chida Ya da mucho tiempo que no tenemos mochila como ese tipo También está chida, o sea Y yo no veo el pan de vos después no estoy nada de la avenida, ¿se aquí que no me gusta con animación, ¿se acuerda? Y aparte, sin el con el sin culata pues se ve más, Pero bueno Fallaron unos lotes, creo antes ah, pues sí, el lote... el suelo pues ya no va ni un lote nuevo entonces esto ya está ¿no? no pues no sé no sé porque no sé que hay cosas nuevas y no hay nuevos bueno eso sería todo por ahí y luego a ratos un gameplay ah estoy sí, ganando esta pero bueno ya tengo la Orden de conservación, de Watson, ustedes saben una de las cosas que me pudo aquí, nada más que... Este es el 12, me dejo esto. Lo único que yo no lo voy a poner de Este porque... Ya son mucho de mejor al catrase y en al catrase no es mucho de nieve. Pues mejor es el, el de aquí de que somos es este. Creo que si no, en serio. Lo que no sé es si se le van a poner ajustes nuevas. O sea, ya me pusieron el trailer de la temporada, boludo. Pues. También me que hay un poco de las duales, pero bueno, se ve muy rico con la esquina, o sea, el espina así. Es No sé, el c no, o sea, pues no manches. Yo hubiera puesto, no sé, a un niquito, bueno, no, no sé, a un. ¿Cómo se llama? Uno de los soldados de los normales, pero uno de así, con un diseño chido, como más de. No es de invierno, porque estamos no de invierno la neta, pero bueno. De hecho ya llega leyenda en la temporada pasada. Aquí dice en leyenda. Y aquí también ya llega en battle Ahí está me seguí del clan, porque en el clan que estaba estaba muy chafón. pues bueno, si no recomiendo en qué clan de uno. No vamos a salir, ni... ¿cuántas cartas tengo? Tengo nueve. Ya pues ahí, el tres. Ah mira ya. De hecho, esto suena muy de marketing lo que hacen aquí en, este, en lo de Activision Porque esta caja hace una temporada, literalmente la metieron en lotes luego la pusieron en cajas Y mira, ve, aquí ya te lo están dando gratis, no vas era esperarse O sea, la gente que le metió dinero, pues va a quedar como que No manches, le metí dinero y aquí ya me lo están regalando O sea, pues mira bien nada más Y pues todos les lo están dando Si le toca uno de estos dos, ya me quedo satisfecho Ya lo demás está más o menos o sea, me gusta por el negro. O sea, las armas no me gustan tanto. Así que prefiero hasta. Me gustan estas cosas. Lo verdes está chido. sé que todo lo que tenga esta caja está bien. Pero vamos a abrir las cosas, A ver qué nos sale. No, me, salen, me salen los paracaídas y. Los dos paracaídas. Mira, perfecto. Está bien. Ahora sí que me quedo satisfecho. me, me tocaron los dos. a ver bien no, esto está chido eh a naranja también una mochila algunas cosas para para los este, las clases de más que royal perdón se si no hablo mucho pero es que tampoco no sé todo es este, que aquí está un logo que es para quitar todas las cosas de aviso. Pero pues, menos me gusta revisar todo. No no, no, no me lo parto. Bueno, eso es todo. Bye.